Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Vamos ahora con la vecina Maribel. Para Vicini plantea, la administradora no atiende teléfono, no reporta ni rinde cuentas No tenemos cómo localizarlo. Elías te preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde acudir? Oye, Maribel, alguien los tiene que haber uh, contratado, ¿no? La Junta de Condominio tiene que tener un dato, un teléfono, un punto de contacto. Además, yo te voy a recomendar que vayas a la SUNDE. Si tú quieres quejarte de sus servicios, si te parece que ellos están violentando el contrato que firmaron con ustedes, profesional, puedes ir a la SUNDE. Para ir a la SUNDE tienes que decirle, administradora Perolito, ubicada en el edificio tal, Palmira, piso tal. O sea, tienes que tener algunos datos de ellos para poder ejercer ese. ese alguna derecho. pista. Sí, al, alguna pista y alguien en el edificio los contrató y a ellos se les paga y se les emite, se les hace una transferencia y llevan los números del condominio. Creo que habría que hacer una indagación Maribel para Vicini de, bueno, de en el edificio en la comunidad, y ustedes pueden rescindir según la ley de propiedad horizontal, el contrato con la empresa administradora